Usualmente, cuando una persona visita un sitio, no se queda en una sola página o en una o dos páginas, sino que toma un recorrido más, más amplio. Visita acá, lee acá, llena algún formulario, hace unas cuantas cosas. A todo ese conjunto de interacciones se lo conoce como sesión. Es también muy común que eh, haya cierta información que se necesite a lo largo de toda la sesión. Ya vimos cómo el mecanismo de cookies podría ser útil para resolver esto. Pero tiene, más allá de otros problemas, un problema muy importante, que es que toda la información está almacenada del lado del cliente. ¿Esto qué significa? Que nosotros, como programadores, no podemos realmente garantizar que esa información esté cuando la necesitamos. ¿Qué pasa si el usuario decide, sin avisarnos, sin preguntar ni nada, vaciar todas, todas sus cookies? ¿Qué pasa si nos encontramos con un frasco vacío donde había información que necesitábamos? Lo que necesitamos, en definitiva, es un mecanismo que podamos controlar en forma completa. Para eso se inventó el mecanismo de sesiones. Las sesiones son como pequeños espacios dentro del servidor que están reservados para que cada usuario guarde ahí lo que necesite. También es importante entender que este espacio está compartimentado, de modo que el usuario guarde lo que quiera, pero a la vez que solamente él pueda guardar y sacar información de ahí. En definitiva, lo que falta para completar este, este circuito es algo que permita que el usuario sea identificado, o sea, que solamente él pueda acceder a su información. Sería como el caso de la llave del locker, solamente la tiene el, el propio dueño. En el caso de las sesiones, de lo que estamos hablando es de un identificador de sesión, un, Claramente, un ID de sesión. Es importante que este ID de sesión, aparte, esté disponible para el usuario a lo largo de todo su recorrido por el sitio. Qué mejor para guardar ese ID que una cookie que automáticamente va a acompañar al usuario en cada una de sus peticiones. Veamos qué pasa, por ejemplo, cuando visito el sitio de Amazon.com. Entrar, vamos a ver qué pasa con las redes. Bueno, hace una cantidad importante de peticiones porque bueno, lo que yo pedí genera a su vez un montón de peticiones, como son todas las imágenes y, y demás. Pero bueno, esta es la petición originaria. Veamos qué dice la, la respuesta. ¿no? Yo estoy viendo Amazon.com y la respuesta inmediatamente me dice: A ver, set cookie session ID igual a todo esto que está por acá. ¿Sí? A partir de este momento, el servidor ya me identificó con un ID. Fíjate que esto sucede aún <coughs> sin que yo me haya, me haya logueado. Eso es muy importante porque después vamos a ver qué pasa con el login. Pero el, para el servidor, yo a partir de este momento ya soy el visitante con este ID. Veamos qué sucede. Yo me muevo a otra página. vamos a ver qué pasó con el, con los headers del request. Bueno, por ahí son un poco grandes como para verlo. Pero vamos a ver si se puede ver. Bueno, veamos las cookies más fácil. En las cookies acá tengo... Bueno, tengo un montón de cosas, pero acá está nuevamente mi Session ID. Que si vemos me voy a mover a otra página. Sigo viendo Request Cookies. Mi Session ID no cambió. Esto es lo que permite... Que el servidor me identifique y vaya tomando un registro de todas las cosas que yo vengo haciendo. Un detalle importante que debemos recordar es que HTTP es un protocolo sin estado. Esto quiere decir que cada petición se toma como una petición, un usuario completamente independiente de todos los demás. La verdad que eso no nos ayuda mucho en el caso de una aplicación web donde nosotros querríamos que todas las peticiones que hace un mismo usuario bueno, sean vinculadas automáticamente porque se trata de una misma sesión. Pero bueno, en PHP o inclusive en otros lenguajes de desarrollo web tenemos que hacer este vínculo en, en forma explícita. ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para esto PHP nos provee una herramienta que es la función SessionStart. Session Start tiene como objetivo iniciar la sesión si el usuario, si es la primera visit, si es el primer pedido que realiza un usuario, o vincular esta petición a una sesión preexistente. ¿Cómo hace eso? Bueno, sencillamente si la petición viene acompañada de una ID de sesión, o sea, de una cookie de sesión, se busca un espacio en el servidor que ya esté disponible que coincida con ese ID buscado y, se, bueno, se entiende que esta petición pertenece a esa misma sesión. Es decir, tiene disponibles todos esos datos asociados a esta sesión y puede también escribir sobre ese mismo espacio. En caso de que no venga una cookie de sesión asociada, lo que se hace es crear un nuevo espacio, generar esa cookie y, bueno, a partir de ahí, el, el usuario puede disponer de esta sesión. Como decía, hay que tener en cuenta que el mecanismo de sesiones utiliza cookies. Si utiliza cookies, utiliza headers. Esto quiere decir que session start tiene que hacerse al comienzo de la ejecución del PHP. De otro modo, si se, si se hace después de haber enviado encabezados HTTP o cualquier tipo de HTML, en realidad, si, se, si esto se hace después de haber enviado HTML, esto va a resultar en un error. Entonces, una vez que iniciamos la sesión, tenemos disponible este arreglo que se llama pesos-session, que se utiliza muy similar a como se utiliza pesos-get o pesos-post, con la diferencia de que en pesos-session no solamente vamos a leer información, sino que también vamos a almacenar. Es algo que, si bien teóricamente en pesos-get y pesos-post se puede hacer, es muy raro y no es muy recomendable hacerlo. Pero en el caso de session, vamos a poder hacer ambas cosas. Veamos un ejemplo de un script que inicia una sesión. Lo que hace es guardar simplemente este, este dato en la sesión, que es un número 10, y pasar el control hacia una redirección hacia leerdato.php. Leerdato lo que hace es iniciar sesión y mostrar el dato que estaba en la sesión. Vamos a verlo funcionando. Inicio.php. Fíjate que directamente me mostró leer dato.php porque ejecutó la redirección. Pero acá tenemos las request, Este era el request original de localhost 8080 inicio.php. Vamos a ver qué es lo que dijo. Bueno, acá tenemos el location de dato que es hacia dónde va a ir. Y acá generó el ID de sesión. PHP session ID, Jrds, etcétera, etcétera. Y si vemos leerDato.php, vemos que el response no generó un set cookie porque la cookie ya existía. Pero acá la tenemos. Ahí estaba la cookie. Dice. PHP, Session ID, JRDS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Existen okay. algunas situaciones en las que queremos destruir el contenido de la sesión, simplemente porque no queremos que otro visitante siga accediendo a los mismos datos que venían accediendo yo. Un ejemplo muy claro es cuando uno va a un ciber, usa su correo electrónico, su webmail, termina su sesión, bueno quiere cerrarlo para que el que viene atrás no pueda tener acceso. Para estos casos, PHP nos da una herramienta que se conoce como Session Destroy. Esta es una, simplemente una función que lo que hace es limpiar ese espacio en, en la memoria del servidor. Esto, obviamente, es independiente de lo que pase con las cookies del lado del cliente. Simplemente, cuando se vuelva a enviar una, una cookie, el servidor ya no la va a reconocer como una sesión activa. Entonces, es lo mismo que si no pasara nada. Tengo un script más que cierra la sesión. Lo primero que tiene que hacer este script, por ahí me parece un poco raro, pero es iniciar la sesión. ¿Por qué? Porque el session start es lo que, recordad, vincula esa cookie de sesión que llega con cuál es la sesión efectivamente del lado del servidor. Después haré lo que yo quiera. En este caso quiero destruirla, o sea, cerrar la sesión. Entonces vamos a ver qué pasa si hago... No hizo nada, pero ahora cuando vaya a leer datos, tampoco hay nada. ¿sí? Veamos qué pasaría si arrancamos de vuelta y, en, por ejemplo, en leer datos, quitamos el session start. Vamos a iniciar todo nuevamente. Vamos a ir a inicio.php y Efectivamente en leer dato no hay nada. ¿Por qué pasó esto? Vamos a tratar de verlo. Acá tenemos claro, acá se inició una, Se intentó iniciar una sesión session start donde ya teníamos una, una cookie de sesión. ¿Y qué pasó aquí? Se le envió el mismo ID de sesión que estaba antes, pero el PHP nunca lo vinculó, con lo cual está tratando de entrar a una sesión que no conoce. De ahí un poco la importancia del de Session Start. No lo olvides.